Hoy le presentamos, el taladro multiusos Un taladro, el cual, si tienes calor, puedes usarlo como ventilador Que quieres volar, puedes usarlo como helicóptero Y que quieres hacer el tonto, simplemente, haz el tonto Solo por el módico precio de 4,3, no, 3,3 euros Para para me voy a ti, vamos a trabajar esto, taladro multiusos.